En este video tutorial vamos a ver cómo crear un tooltip o bocadillo. Hacemos clic sobre una que tengamos creado y seleccionamos una palabra o una serie de palabras. Una vez seleccionada, hacemos clic en el botón bocadillo. Podremos escribir o crear varios tipos de bocadillos, de texto, de comisión o de página. Normalmente los de texto eh, son bocadillos para generar una dirección a una página web o para acceder a esa página web por ejemplo, seleccionamos una página web ponemos el título y el título al bocadillo del bocadillo las pestañas comportamiento podremos decidir como se cierra ese bocadillo, o si abre en una misma ventana o en una nueva ventana. Y en la apariencia, apariencia podremos seleccionar el color y el aspecto. Una vez creado, vemos que hemos seleccionado el color rojo. si hacemos una visualización previa... Veremos que haciendo clic sobre él accedemos a la página web o al enlace que le hemos determinado.